El herido responde al nombre de Eugenio López. El mismo narra la versión del hecho en el cual este resultó herido de un balazo en la pierna izquierda por persona hasta el momento sin identificar. No, yo sabía de trabajar y, y yo no sabía qué llevaban. Cuando casa, prendí en mi casa, en mi casa ahí mismo me dijeron que me desmontara de motor y yo dije que no, que no se lo iba a dar. ¿Y ahí te dimitimos? Pues dejamos y pues dejamos. Ya tiene motor mío y yo agarré el otro y, así, entonces, ya todo y yo me quedé con él, entonces ahí mismo me tiró. Y ahí mismo se si mojó el bus y yo no se sé fueron. ¿Dónde ocurrió eso? En San ¿Qué edad tú tienes? 39. ¿Tú lo reconoces a esa persona si lo ves? ¿Eh? No te voy a decir que lo reconozca porque yo mismo cuando yo me lo que yo me... me, me quedé fuera más en el hielo que yo caía, tú sabes, porque yo no puedo estar... no puedo estar mirando otra cosa, tengo que estar fijo con ese. ¿Qué tipo de arma tenían ellos? una pistola el joven fue curado y despachado en un centro de salud público de esta ciudad, mientras que las autoridades policiales han establecido que indagan más sobre este caso. NTN, Arismendi la Antigua.